Tenemos pues de Estados Unidos, de Sudamérica, del Caribe, de Europa, de Asia, y en lo que nos ayudan es a avanzar de una manera más rápida y puntual en lo que es migrar de una institución que históricamente ha sido muy buena en docencia, pero no ha hecho mucho en investigación, no fue creado a para hacer investigación. Y, vinculación. y en ese intento ¿verdad? de vincular mejor, investigar mejor pues la presencia del profesorado que ya lo ha hecho y bien en otras latitudes, nos ayuda a avanzar a un paso más acelerado, eh, ha habido mucho avance en estos 10 años ¿verdad? Eh, y estamos orgullosos de ello, es algo que va a continuar siguiendo ¿Sí? eh, y, y eso nos ha permitido que con la presencia de académicos y académicas externas integremos lo que llamamos un o sea, Consejo consultivo. Ya han escuchado sobre todo en los comités o esfuerzos de vinculación, que en particular aquí en el ICALI, se ha clamado ¿no? por el sector productivo, industrial, don Eduardo, entre otros, eh, y don Armando en su momento, eh, clamaban que hubiera más vinculación, que nos mantuviéramos cercanos al sector productivo. Con pues la presencia de estas académicas y académicos externos, Hemos integrado un consejo consultivo, uno para ingeniería, otro para administración, otro para ciencias sociales y humanidades, en donde quienes lo integran no son directivos o directivos o profesores, profesores Están ahí, pero para escuchar qué nos dicen las académicas y académicos externos y también nuestros consejeros y representantes del sector productivo, eh, Ahí tienen ustedes, por ejemplo, Juan Rafael Silva de, de, de Fevisa, ¿no? co-coordina el, co -co el consejo sí. consultivo, así como el doctor Dan Chang de Arizona, por ejemplo en el caso de ingeniería, ¿no? Pero así como Así como eso, también tenemos uno en administración y otro en ciencias sociales y humanidades, y la característica es, son externos, vienen a observar, a escuchar qué se está haciendo el licencias, y a comentar cómo es que pueden mejorar esto, ¿no? Y se reúnen dos veces al año. ¿Sí? Siguiente.